Soy Pilar, Pilar Gómez Cardoso, soy maestra de educación primaria y trabajo aquí en el Instituto San José de Villanueva de la Serena, en el que llevo tres, tres años formando parte del Departamento de Orientación. En la docencia llevo algo más de, de, de, de diez años trabajando. Bueno, pues yo creo que lo que le caracteriza principalmente al, al Instituto, al San José, es la capacidad de desarrollo y de, de adaptación que ha tenido a lo largo de toda la historia. Empezó siendo un centro referente de formación profesional y hoy en día es un centro más. El logro de, de este recorrido, de este cambio, bueno, pues, por el carisma y el carácter yo creo que de los profesores, de la comunidad en general, que, que damos, damos todos los días lo mejor de, de nosotros mismos para para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea, pues sea todo un éxito y, y mm. los alumnos estén siempre, siempre bien. Onda San José es la radio de nuestro centro. Es muy joven, nació, nació el curso pasado. Y, y bueno, pues surgió la idea a nivel personal porque tenía ganas de, de llevar a cabo la, la radio del aula. Quería llevar una herramienta diferente en la que los alumnos viesen las clases de una manera atractiva y, y bueno pues de, de esa idea personal se terminó en siendo un grupo de trabajo en el que estamos formamos un, estamos muchos profesores detrás de, de ellos de distintas especialidades en el que hace posible bueno, eh, hacemos de guía para que los alumnos hagan posible cada uno de los programas que, que emitimos es una radio es una radio por internet eh, hacemos un programa mensual y, y bueno, el año, el curso pasado la, la temática principal fueron la, los días pedagógicos y, y educación en valores y este año el hilo conductor que tenemos es Extremadura Tierra de Conquistadores. Eh, es un programa, eh, cada programa conlleva distintas secciones en las que fomentamos y animamos la, la lectura. Hay sección de, de música, eh, los alumnos trabajan la entrevista con la sección de Me gustas tú y también está vinculado al Proyecto Lingüístico del Centro. Bueno, yo la radio la entiendo como una herramienta que favorece las competencias comunicativas. O sea, la radio es más allá, va más allá que simplemente hablar a través de un, de un micrófono. Eh, conlleva un compromiso para preparar las distintas secciones, eh, un trabajo colaborativo y cooperativo entre los alumnos, el diálogo. Eh, la capacidad de, ser, de hablar a través del micrófono pero sobre todo la transformación del lenguaje escrito al lenguaje oral y, y la responsabilidad y la autoestima que le da a los alumnos. El libro, eh, de hecho lo tengo aquí porque el título es un, Una luz en el turno de la educación, las la comunidades de aprendizaje. El libro surge a través de, uno, de un trabajo de investigación que yo realizo sobre otra forma de organizar los centros. Entre ellos, lógicamente, era, eh, son las comunidades de aprendizaje. Entonces, todo ese trabajo de investigación quería sacar partido de él, pero no a nivel personal con el libro, sino el poder compartirlo de una manera diferente con más compañeros y con más centros. Y con... No digo, o sea, digo que no quiero sacar provecho a nivel personal, porque es un libro de distribución gratuita. Es un libro que, gracias a la, a la imprenta de Diputación de Badajoz y de, en la colaboración con el Ayuntamiento, pues me dieron la oportunidad de, de publicarlo. Y el curso pasado se estuvieron distribuyendo en la mayoría de los centros de, de la comunidad de Extremadura. Quiere algo y cree en el proyecto que quiera poner en marcha, eh, debe ponerlo y, y porque se va a conseguir. O sea, la ilusión es esencial. Y ese miedo se supera pues, lanzándose, lógicamente. Entonces, eh, creo que que hay que llevar a cabo distintos proyectos, distintas actuaciones educativas, que permitan sobre todo que la educación vaya un poco paralela a, a la sociedad de hoy en día. ¿No? Y todos los proyectos tienen una finalidad de formar al alumno eh, de una manera diferente, de una manera más competente, que llevando a cabo trae, eh, proyectos de este tipo pues, eh, se logra.